Aquí, chicos, en teoría salen Sandils, Darumakas y mmm, el de lucha al siniestro, que no me acuerdo cómo se llama, pero que no queremos. Darumaka no está mal, pero me interesa el, el cocodrilo, ¿vale? El cocodrilo. ¡Primer Pokémon de la ruta del desierto! ¡El cocodrilo! ¡No! ¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Blanco Tornilock Y bienvenidos chicos a otro capitulazo Hoy chicos es día de gimnasio Pero por desgracia hoy no contamos con la compañía de nuestro amigo Javix porque son las 11 y 40 casi de la noche, como podéis comprobar, y obviamente no puedo llamarle ni escribirle a estas horas porque no son horas sanas, ¿vale? De acuerdo, y como tenemos que poner unas pilas ahí para avanzar mucho, pues es lo que hay. Este gimnasio, que yo creo que va a ser fácil, vamos a hacerlo sin su ayuda, pero tampoco hay problema, me pongo los cascos y vamos a ello. He levelado un pelín a Yuri, ¿vale? Os lo voy a enseñar, lo tengo aquí. Aquí lo, lo, lo veis, le he levelado un nivel porque en la siguiente ruta, hermanos, vamos a tener que necesitarle a nivel 18 para poder capturar con repelentes y toda esa historia, ¿vale? La estrategia de siempre. En el último capítulo, os recuerdo, conseguimos varios objetos, como el que lleva Sofá, que es Periscopio, o eh, tanto la garra rápida de Ambrosio como la semilla milagro de Nico, ¿vale? Por si había algún despistado, pues ahí los tenéis. Aquí está, chavales, el gimnasio, let's go. Entra. Oh, oh, no, no, no, no. Bueno, eco, eh, acabo de retar a Camus, el líder de gimnasio. Como me, me imaginaba el líder de gimnasio, es muy, pero que muy fuerte. Me ha costado lo suyo hacerme con la medalla. Aunque, claro, los Pokémon tipo bicho no suponen ningún reto para mí. A este paso voy a ganar a todos los bla, bla, bla, bla, y os ganaré... Venga, sí, crack. Vete de aquí, vete de aquí, que ahora me toca a mí. Uh, oh, Camus, no. ¡Eh! ¿Tú, tú, tú, estás luchando contra el equipo Plasma en el bosque Azulejo. Tu nombre era Echo, ¿verdad? ¿Por casualidad quieres probar suerte en el gimnasio? Vaya, ¿y podría esperarte un momentito? Es que me han llamado y resulta que... El... No me lo puedo creer que hay un evento de. ¿Por qué no sabía yo esto? El muelle principal Pues vamos para allá Yo pensaba que ya podía hacer el gimnasio, hermano ¿Qué rayada es esta? Ahí está, vamos para allá Aquí, en, en blanco y negro 2 Creo que aquí te regalaban un... Un zorúa o algo así en este evento Aunque no me acuerdo muy bien ¡Hola! No hay nadie, aquí dentro no están ni los siete sabios ni ¡Ostras! Aquí había lío, ¿eh? Aquí había un poco de lío, chavales Vale, combate contra el Team Plasma eh, Quiero hacer hoy el gimnasio Y las capturas antes de llegar a la siguiente ciudad Quiero hacerlo todo, eh Y si es capítulo largo, es capítulo largo, me da igual Sandil, vale, que no tenga intimidación, por favor Por favor, nivel 17 sofá Vale, perfecto mm, Me da miedo realmente, voy a cambiar Vamos a meter a WK Poderoso Ahí que va Tormento, wow Amazing Represalia. Lo mato de un golpe. De un hit, chaval. ¡De un hit! ¿Qué más tenemos por ahí? Sandil otra vez. ¿Con intimidación ahora? Tampoco. Pues represalia. Ah, que no puedo, claro. Mm. Ah, detección, entonces. Paso, paso, está. paso está. Paso está. Paso está. Paso está. Paso está. Represalia. Y hasta luego, crack. ¡Pum! Fácil. Bastante fácil, realmente. Perfecto. Pero bueno, con la de Pokémon que he robado a la gente. Es que no se puede entrenar con Pokémon robados, crack. No se puede con Pokémon robados. ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Nos ha un repaso tremendo, nos van a llevar equipo paquete. <risa> Buen bautismo, chicos. Equipo paquete. Tenemos que informar contantes a los siete sabios. Y se mete para adentro. ¡18 millones de años! ¡Qué pesadilla! Y me da una valla ribolla. Pues sabes qué. Uff. Uf. Me voy a callar. <risa> Iba a levantarme y a hacer algo obsceno Pero me voy a callar Y ahora sí, por fin Podemos entrar en el gimnasio De Ciudad Porcelana, vamos allá Me da pereza, eh, me da pereza hacer el gimnasio La verdad, vale, este me da el agua fresca Que, hey, hey, que no se me escapa Esta agua fresca, chavales A ver si te crees, crack, que se me va a escapar Pues, let's do this Eh, a ver, ¿cómo es esto? Uuuh, perfecto uh. Ah, vale, ya me acuerdo de esto. Ya me acuerdo. Con los botones vas desbloqueando, toda esa historia, perfecto. Ostras, dos. Vale, y aquí hay payasitos. Eh. Prrr, podemos ir con. Sofá. W, Ambrosio. Ah, es que tenemos buen equipo, eh, para este gimnasio. Vamos allá, venga. ¡Hola, payasito! ¿Qué pasa? Este es el gimnasio de Ciudad Porcelana. Aquí eh, podrás luchar combates tan bellos que alcanza la categoría de arte. Bueno. Te me relajas, crack. Ya veremos. Dos pokés. Siguadel. Vale. Siguadel es bicho planta, si no me equivoco. Así que Nitrocarga y pa' tu casa, ¿no? Ahí está, perfecto. Nice. Naisu, Benipede. Vale, esto ya puede ser otra cosa, pero está a nivel 20. Yo creo que Nitrocarga lo mata igual, ¿no? Vamos a check it out. Check it out, man. Seguirá, man. No lo mata. F en el chat. Pero ahora, ¿qué va a hacer? Cola veneno. No me envenenes. No me envenenes. No me envenenes. Perfecto. Ni tocarla. Ya está. Easy boy. Easy boy. Bastante. ¡Pum! ¡Qué Ferdi! Esto es lo que no quería. Esto es lo que no quería. Bueno, habrá que ir a curar. Pero tampoco es mucho problema, ¿eh? Tampoco es mucho problema. Activamos aquí. Poco plon Perfecto. Este emulador parece ir más estable que el que. que el otro, ¿eh? Que el del otro capítulo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Pues este no me lo esperaba, ¿eh? Y quería haber ido a curar, pero bueno. A ver, dos Pokés. ¿Qué son? Sigualdel, vale, bien. Sigualdel te lo compro porque me lo voy a cargar de un golpe. Esto es fácil. Nitrocarga. Nivel 20 además. ¡Pum! Adiós. Y queda otro. Me muero un poquito. Dubel. Oh, Diuber es tipo roca, chicos Dúber es tipo roca, también Voy con Ambrosio para intimidar Aunque claro, no tengo... Bueno, tengo mordisco eh, Tengo mordisco Vamos a ver qué tal el mordisco Intimidado Finta Posok Mordisco A ver cuánto le quita el mordisco eh, No es neutro, ¿no? O sea, es neutro, perdón Ahí está Pedrada, chaval Le quito poquísimo, ¿eh? Qué defensa tiene ese bicho, tú ¿Qué defensa tiene ese bicho? Mordisco, va. Ahí va. Corte furia, ok. Mordisquito. Soy más rápido. Bueno, soy más rápido. Era más rápido igual. ¿Por qué funciona la garra rápida si ya eras más rápido? No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Dibujo el pato casa. Perfecto. Aquí hay combate. ¿Me da con estos Pokémon para hacerlo? Yo creo que sí. Venga. Lo hacemos del tirón, chicos. Lo hacemos del tirón. Último combate ante el líder, eh. Último combatillo, dos Pokés, Benipede, ok. W va a reventar, chicos. Ay, que solo me queda un PP. Solo me queda un PP. Lo mato un golpe, que está bien. Pero el siguiente, que es un Seawaddle, va a haber que cambiar. Pero tenemos al Pokémon perfecto contra Seawaddle, que es el grandioso Havix. Picadura, mira, mira cómo me río, mira cómo me río. Tres PS, tres PS Loco, Nitro Hasta luego <risas> Easy boy, easy boy Pues ya estaría Último interruptor, y chicos A curar que se viene el líder De gimnasio, por desgracia solitos Pero bueno, es un gimnasio bastante easy O eso creo, vamos, ahora es cuando me matan a medio equipo Compañeros, se viene el líder de Gimnasio y tiene tres Pokémon bastante top Tiene un Whirlipede, tiene un Dubel y tiene un Livani, ¿vale? La evolución final de ese bicho planta Entonces, en teoría ese Livani no va a ser problema porque tenemos bastantes ataques tipo fuego Dos, exactamente Y Yuri tiene objeto, hombre, objeto, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Ok Y después de este inciso... Pede y el otro nos tenemos que cargar pues con W con, y con Ambrosio, ¿vale? Sería la clave. Así que vamos a empezar con W y que sea lo que el señor Camus quiera. No, lo que el señor Camus no, porque querría ganar. Vamos allá. Muchas gracias de nuevo. Mis Pokémon tipo bicho están deseando combatir contra ti. Bueno, pues sin sí, más dilación, vamos a ello. Con Pitruenos, combatazo contra líder de Gimnasio Camus que tenemos que ganar sí o sí. La estrategia está bien clara. Vamos allá. Tres Pokés. Uy, uh, uy, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? He hecho? Whirly vale. Whirly primero. Pensaba que iba a Dubel. Soy retrasado. Bueno, W está bien aquí, ¿eh? W está bien aquí. Mmm, represalia, venga. Vamos a ir reventándolo con represalia. Yo creo que podemos matar a este fácil, rápido y sencillo. ¡Uh! Cola veneno, no me envenenes. No me envenenes, bebé. No me envenen. Gracias. Gracias, pichón. Vale, no me quita mucho y el represalia lo mata Vale, esto es lo bueno Represalia que entra muy fresco Se acabó Wirlipede Y ahora viene Dubel, vale, supongo No me saques Alibani eh No me saques Alibani hermano Sácame a... Vale, bien, bien, bien, bien, bien ¿Por qué digo bien? Porque voy a meter un rayo confuso Que yo creo que Puede servirnos para ahora cambiar de Pokémon, vale A ver si se golpea, si se golpea sería Crema Cremasa Golpéate, golpéate, golpéate Ah, antiaéreo, vale, no me matas, ¿no? V, V, V, V, V Vale, bien, bien, bien, y el veneno me quita un poco Va a haber que cancelar a V de momento Voy a ir con Ambrosio para intimidar Para intimidar tranquilamente No quiero movidas, ¿vale? Ahí va Ambrosio Perfecto, intimidamos Lo malo es que luego entra el otro Bueno, da igual, golpéate Golpéate, crack ¡Ojo! ¡Oh! ¡Golpeado! ¡Cambio limpio! Esto es buenísimo. Lo malo es que tiene mucha defensa el cerdo, eh. Tiramos de avivar. ¡Qué pereza! ¡Mordisco! Porque seré más rápido a ver si retrocede. Dios, que le quito... ¡Ojo! ¡Oh! ¡Retroceso! ¡Retroceso! Así me gusta. Le quito poco, eh, pero aún así, si retrocede, está hecho. Y no está confuso. Antiaéreo, ¿vale? A ver cuánto me quita. Soy un tanque, soy un tanque, soy un tanque. Soy un tanque, chavales. Otro mordisquito. Y garra rápida que no sirve para nada. ¿Lo mata? ¿O es un PS? Lo mata. Solo queda Libani, chicos. Solo queda Libani. Va a estar fácil este gimnasio, yo creo, eh. V sube al 24, perfecto. Y ahora Libani, vale. Voy a cambiar... Está nivel 23, vamos por encima de nivel, además. Voy a cambiar a Javix. Obviamente prefiero usar a Javi's que a Sofá porque Sofá es más débil y Javix, pues resiste a sus dos tipos, así que prote Protect. tiene Protect. Nitro carga hoja afilada. Mira, mira, mira, mira. Afílame esta. Afílame esta, compañero. Se viene el Nitro carga y de un hit de un hit Javix! de un hit tienes que quitártelo de encima. Dime que sí. Dime que sí. Volando voy, volando vengo, vengo Tenemos nueva medalla, chicos Se vienen capturazas Se viene ahora, chicos Se vienen las capturas de la ruta 4 Del desierto Buah, buah, buah Qué ganas, tío Eh, quiero a Crocodile Quiero al maldito cocodrilo, tío Ay, he perdido Pero no pasa nada, ¿sabes? Eres muy fuerte Aquí tienes la medalla, vale Nos llevamos la medalla Que ni tan mal Ahí está Plongo plom y tercera medalla conseguida, perfecto Nos obedece hasta nivel 40 Y me da estoicismo Basura Realmente es basura Y aquí, aquí nos daban el mineral evolutivo, me parece Alguien de aquí, el científico El científico, este ¿Puede ser? ¿Pu ahí está, ahí está ¡Ahí está! ¡Tenemos el mineral evolutivo, chicos! Esto es importantísimo Importantísimo Porque para Pokémon así que que no queramos que evolucionen y que, o que no hayan evolucionado todavía, puede servir. De hecho, se lo vamos a dar a alguien, obviamente. La pregunta es: ¿a quién? Lo que hace es aumentar defensa y defensa especial. Yo creo que Sofá es el que mejor se lo merece ahora mismo, ¿eh? Más que nada porque es el que menos defensas tiene. Vamos a dárselo a Sofá. A ver, a WK, obviamente no, ¿vale? Porque no sirve de nada. Entonces, el periscopio se lo damos a W. Lleva la moneda amuleto. Sí, sí, sí, se lo quitamos a W. Porque la pasta me da un poquito más igual. Y ya estaría, chicos. Ya estaría. Vámonos a enfrentarnos a esta Bell. Y vamos a empezar con Sofá, mismamente. Para probar este mineral evolutivo. Vamos allá. Ojo que porque Sofá no nos va a servir de absolutamente nada en esta ruta, ¿vale? En esta ruta que viene ahora. Venga, aquí está. Bell. Chicos, vamos a luchar. Oye, Echo. ¿Te acuerdas de lo que...? Me... ¡Madre mía! Vamos a echar un combate. Pero antes de eso... ¿What? Antes de eso, ¿what? ¿Qué le dices? Tenemos que tener cuidado con el no, no romper... Con no romper el panel electrónico. A ver, estos juegos molan un huevo, ¿vale? Son muy realistas, chicos. Son muy realistas. Bell, no me toques laboral. Dime que tienes Pokémon malos. ¡Cuatro Pokémon ya! Tiene cuatro. Gerdier. Ahora tendrá intimidación. Ya verás. Ya verás. Sí. Recordemos que Bell abre con un herdier con intimidación, ¿vale? Esto tiene que quedarnos grabadísimo. Mm... Onda trueno. A ver. Mm, soy más rápido. Ay, que va, lo paralizamos. Si te paralizas, pues estaría bastante guapo. el 18, eh. ¿Se paraliza? No, derribo. Mm. A ver esas defensas. A ver esas. De... Uf. Con el mineral evolutivo, chaval. Flipas. Eh, Ambrosio, obviamente, o sea, ¿dónde está la maldita duda? Hay que intimidar a ese Jardier? ¿Cómo pega a nivel 18? ¿Cómo pega a nivel 18? No es ni medio normal Paralizado, perfecto eh, Represalia Soy más rápido por la garra Pero también yo creo porque está paralizado o sea, Es imposible no ser más rápido Rrr, Represalia para ti y no lo mata Paralizado otra vez, perfecto Mordisquito, super poción Oh sí, oh sí, gástalas aquí Gástalas aquí, bebé Golpe crítico, gasta otra vez Gasta otra vez Otra super poti que se gasta en Gerdier Me parece estupendo Porque es que, que luego tiene al starter Otro mordisco, va Ahora estamos jugando al paraflinch, eh Paraflinch total Mordisco, ya está Perfecto, no tiene más supers A tu casa, crack Subimos a 23 Uf, Parece una tontería, pero no, no está siendo tan fácil, eh Mira, mira, más cero en defensa, tío Qué desastre Muna Seguimos, ¿no? Tengo un mordisco. Puede retroceder, soy más rápido a nivel 23 Y lo mato de un hit ¡Pum! ¡A tu casa, Abel! Claro que sí ¿Qué más? Servain Ahora empieza Ahora empieza lo inteligente Derribo Soy más rápido Pero por la garra, a lo mejor, no lo sé a ver cuánto le quita esto. A ver cuánto le quita. ¡Uf! ¡Uf! Ciclón de hojas. Y lo falla. ¡Es Dios! ¡Ambrocios, Dios, chavales! ¡Ambrocios, Dios! Vale, ¿mordisco? Ahora es más rápido el Drenadoras. Lo matas, ¿no, Ambrosio? Ambrosio se está haciendo el team. Ambrosio se hace el team! ¡Madre mía! Y eso que podía haber tirado de... de... Javix. Pampur. Ah, que tiene un Pampur. Pues hay que cambiar, porque las drenadoras no me hacen mucha gracia. Voy con V. Voy con V. Cuidado al Pampur, ¿eh? Fuera bromas, cuidado al Pampur. Hidrochorro, vale. Hidrochorro sin más. Voy a hacer represalia. En teoría, el Pampur al 18. En teoría, el Pampur al 18 se va de un hit. ¡Madre mía! Madre mía, vamos muy overlevel, eh. Vamos muy overlevel, pero me gusta, me gusta ir safe, chicos. Me gusta ir safe porque luego ya sabéis lo que pasa y no queremos problemas. Mira, ¿está llorando otra vez o qué? Pobrecilla, tío. Vaya repaso que le hemos dado, la verdad. ¿Para qué negarlo? ¿Para qué negarlo? Ruta nueva. Ruta número 4. Vale, aquí, chicos, en teoría salen Sandils, Darumakas. Y mmm, el de lucha, al siniestro, que no me acuerdo cómo se llama Pero que no queremos, ¿vale? Yo ese no, no me renta, yo creo que no es interesante Porque no puede aprender a temas de intimidación O sea, no, no puede tener esa habilidad Me interesa... Darumaka no está mal, pero me interesa el, el cocodrilo, ¿vale? El cocodrilo Tengo repelentes, ¿verdad? ¿Tengo repelentes? Dime que sí repelente, Aquí está el repelente, perfecto, lo usamos Vamos a poner el primero al señor... Yuri, que está a nivel 18 Hermanos 3, 2, 1 Se viene, Darumaka Cocodrilo ¿Coco Cocodrilo, primer Pokémon De la ruta del desierto El Cocodrilo, no No Darumaka, vale, a ver, Darumaka está bien Pero quiero el Cocodrilo, tío Quiero el Cocodrilo Vale, Darumaka, Darumaka, Darumaka, Darumaka, a nivel 18 Vale, no me he equivocado, vale no me he equivocado. Voy a tirar de Superbola. Está en rojo. Bueno, en, en ámbar, en naranja. Superbola, Darumaka, nivel 18 y en naranja, por favor. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Tenemos un Darumaka, que ni tan mal Darumaka. O sea, a ver, Darmanitan, top, top. Obviamente no lo vamos a usar porque tenemos al Pignite ahora mismo. Pero, ostras, Darumaka, ¿eh? ¿Qué es? Hombre, que si le quiero poner un mote, chavales Hombre, cómo lo sabéis cómo lo sabéis Pues el mote de este Darumaka Se lo va a llevar Aprendiz El Aprendiz, hermanos, el Aprendiz <risa> El Aprendiz ¿Le puedo poner el Aprendiz tal cual? Puede ser muy gracioso Me parece que sí que puedo, eh Enhorabuena Aprendiz, has estado apoyando Muchísimo esta serie, así que te mereces El mote de este pedazo de Darumaka Que me hubiera gustado más el otro El cocodrilo, sí ¿Pero que este no está mal? Pues tampoco está mal Apren. ¡Ay, fuck! No entra Nah, pero lo puedo poner junto Espérate, espérate que lo pongo junto Lo pongo junto, no hay problema Vale, compañeros, pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado este episodio Podéis dejar un super like de compitrón apretad ese botón como si no hubiera un mañana Y en el próximo nos enfrentaremos a Cheren Capturaremos en el desierto Haremos un montón de cosas guapas Y poco más, hermano. nos vemos Chao, chao